Estamos en la Semana de la Convivencia en la institución educativa Nueva Horizonte. Vemos el aviso de pancarta en preescolar. Siendo 18 de octubre ya viernes, antes de la actividad de los docentes, este es el ambiente en la institución. Todos en clases antes de iniciar la actividad. Esta es la actividad entonces, el ambiente que se ve en la Semana de la Convivencia, siendo las 9 de la mañana y a punto de irse al restaurante para que los docentes se dirijan al auditorio a realizar la jornada pedagógica de la semana de convivencia con los docentes.